Saludos cordiales, estimada amiga, estimado amigo. Es un placer tenerte nuevamente aquí en esta lección donde te voy a enseñar a corregir sombras e iluminaciones utilizando el panel de curvas dentro de Photoshop. Me voy al menú Capas, voy a elegir como capa de ajuste Curvas. La voy a extraer desde su menú contextual para reordenar básicamente todo lo que tengo que hacer aquí. Asimismo me voy a la Ventana y voy a extraer el histograma desde su menú contextual. Y me voy de nuevo a ventana y voy a extraer el panel de información. Muy bien, en este momento los voy a ajustar o los voy a reordenar para poder explicarte básicamente cómo vamos a trabajar toda esta información que está aquí. Una vez que la tenemos aquí presente, voy a hacer un zoom para explicarte acerca del histograma. En el histograma es importante entender qué es lo que vamos a hacer. Y lo primero que vamos a realizar es dar un clic aquí en este signo de alerta para actualizar el histograma. En el histograma tenemos todos los colores que están compuestos dentro de la imagen que tenemos aquí. Pues la parte más importante para entender el histograma es lo siguiente. Si el histograma está hacia la izquierda, significa que está eh, con zonas un poco oscuras y si va hacia la derecha, tienes zonas Iluminadas. En nuestro caso tiene unas zonas hacia la derecha que son iluminadas y hacia la izquierda que son oscuras Más o menos hay una paridad en el mismo Es importante entender el histograma porque de acuerdo a eso puedo corregir utilizando el panel de curvas ¿OK? Entonces la idea es reducir estos picos que están aquí porque hay unas zonas que están realmente bien disparadas en color Para ello me voy a valer del de panel de curvas y en el panel de curvas te voy a explicar lo siguiente. Podemos ajustar los puntos de la gama tonal de una imagen utilizando el panel de curvas. Asimismo, el eje horizontal que lo estás viendo aquí representa los niveles de entrada o los valores originales que tiene la imagen. En cambio, el eje vertical representa los niveles de salida o los nuevos valores ajustados que ésta tiene. Para ajustar la curva debo dar un clic aquí también donde tenemos este signo de admiración para actualizar la misma. El histograma que lo tenemos en la parte superior está en color y el que tenemos en la parte inferior está en escala de grises. En realidad es el mismo. Muy bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Voy a poner un punto de control y lo voy a arrastrar hacia arriba para indicar las iluminaciones y asimismo me está generando un alto contraste en la misma. Si lo arrastro hacia la mitad, me está indicando menos contraste y está trabajando en las zonas grises de la imagen, o en las zonas neutras. Y hacia abajo va a trabajar de manera directa en las zonas oscuras que esta tiene. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Lo voy a encerrar dando un clic para tenerlo otra vez con los valores restaurados por defecto. Entonces, una vez explicado esto esta parte que está aquí, voy a proceder dentro del panel de curvas a explicarte todas las posibilidades para trabajar sombras e iluminaciones en esta imagen vamos con la primera donde dice automático vamos a dar un clic y qué es lo que está haciendo matemáticamente está ajustando todos los valores en todas las zonas sean iluminadas sean sombras o sean neutras automáticamente te lo corrige la verdad es poco fiable no es nada recomendable al respecto pero sin embargo es bueno probar a ver exactamente qué valores te está arrojando el histograma voy a encerrar esto que está aquí para explicarte la segunda opción la segunda opción es trabajar de manera aleatoria poniendo puntos de control sobre la misma es decir trabajando hacia arriba y tomando en cuenta siempre el histograma que está aquí presente lo voy a actualizar en la parte superior y efectivamente pues he hecho algo interesante aquí eh, como te estás dando cuenta ha cambiado el histograma voy a ocultar para comparar el antes y el después con el trabajo que yo estoy haciendo esta técnica a mí me gusta utilizar muchísimo y te la recomiendo cuando vas a trabajar imágenes para la web pero para imprenta no es tan fiable así que voy a encerrar esto dando un clic aquí vamos con la tercera opción y la tercera opción es trabajando con los cuentagotas Voy a elegir el cuentagotas blanco. Si eliges el cuentagotas blanco, obligatoriamente tienes que elegir una zona iluminada en esta imagen, que puede ser en el cabello o en la camisa o en el letrero que tiene en la parte inferior. Automáticamente va a trabajar sobre las iluminaciones. Voy a poner el control Z o comando Z en una Mac. Si eliges el cuentagotas gris, vas a tener que elegir una zona gris en imagen. Y aquí me voy a valer básicamente del panel de información. Recuerda que los valores que está arrojando esta imagen van desde 0 hasta 255. Entonces, con el cuentagotas gris, yo tengo que elegir aquí donde dice RGB, un valor de 128. O, para ponerlo más tranquilamente, donde dice K, aquí en CMYK, el 50% en grises. Me voy a fijar básicamente en RGB y voy a tratar de ubicar un valor, más o menos, que me dé 128 y que esté cerca. Más o menos me lo va a dar por aquí más o menos por aquí, y voy a dar un clic. Automáticamente está trabajando sobre las zonas neutras de la imagen. Si no tienes mucha experiencia al respecto, pues no es tan conveniente que trabajes con el cuentagotas gris. Voy a poner control Z y te voy a explicar el cuentagotas negro. Cuando elijas el cuentagotas negro, obligatoriamente tienes que elegir una zona oscura en la imagen. Pero lo único que está haciendo es, a oscurecer más lo que está oscurecido. Voy a poner control Z. ¿Cuándo es recomendable trabajar con este cuentagotas cuando tienes una imagen totalmente iluminada? Como aquí tiene unas zonas que están un poco iluminadas y otras que están un poco oscuras, es conveniente trabajar con el cuentagotas gris para lograr el efecto que quieres. Voy a poner control Z. Vamos con la última y que realmente a mí es la que más me encanta. Voy a ocultar el panel de información que no lo necesito y voy a trabajar con la manito. La manito es simplemente espectacular. ¿Por qué? Porque a medida que avanzas por la imagen, si te das cuenta aquí en la línea inclinada sobre la curva, te está indicando exactamente desde dónde vas a trabajar. En mi caso, yo voy a trabajar desde el hombro de la señorita hacia arriba y desde ahí está empezando a hacer la corrección de color, en este caso a trabajar sobre sombras e iluminaciones. Si se te ha pasado muchísimo, como lo que tienes acá, pues vas a elegir un punto para tratar de poner un peso o un contrapeso, como yo le llamo. Voy a actualizar el histograma que está en la parte superior y voy a comparar el antes y el después que tiene esta imagen. Si nos damos cuenta, está bastante bien este histograma. Si nos hemos exagerado un poco, pues tranquilamente podemos trabajar un poco con clic hasta hacia abajo. Pero siempre fijándonos en el histograma. Voy a comparar el antes y el después. El antes y el después. Muy bien, estas son las cuatro formas que, las que yo te recomiendo para que puedas trabajar sombras e iluminaciones dentro de Photoshop utilizando curvas. Claro que hay otras opciones que también me permiten trabajar en áreas totalmente específicas de la imagen, que esas te las voy a contar en las siguientes lecciones. Espero que te haya gustado muchísimo de todo corazón, yo sé que esto es una información valiosísima que llega a ti, por lo que te invito a que te suscribas a todas mis redes sociales, que actives la campanita y que recibas las notificaciones que te van a llegar muy pronto. Nos estaremos viendo en la siguiente lección, muchísimas gracias.